El primer tribunal colegiado de esta ciudad de San Francisco de Macorís condenó este miércoles a 20 años de reclusión a José Omar Vélez Gutiérrez alias El Ñequito, implicado en la muerte de Cecilio Fermín Domínguez alias Hijo. El abogado de la parte creyente Israel Rosario expresó: a una decisión correcta del tribunal, entendemos que, la, que el tribunal retuvo falta penal en cuanto a José Omar Vélez Gutiérrez y por tanto.